Quémate en casa, te digo quémate en casa todo, man. Alma de rey murciélago, oscuro archipiélago Vuelo por la noche, con humo en el estómago Sexo en el coche, tu amor es mi sarcófago Fumo verde espárrago, solo como náufrago Sigo intentándolo Causando escándalo, me dicen Alexander Arriba de bucéfalo Soy una garrapata encima de tu encéfalo Humo de sándalo, cuida mis vándalos Soy tu parcero, flow noventero Viviendo en este lado, me dicen extranjero Tengo que ser lobo en tiempos de corderos MC Altanero, no solo difiero yo Ahora las pláticas se hicieron plásticas, los dueños de la tierra nos imponen sus tácticas Debates en línea, reviven la suástica Culto a la clásica, mirada básica, nada se pausa El tiempo arrasa, si hoy estás luchando y mañana descansas No creas que seguiré el juego falso de esperanza Todo se pasa que quémate en casa, quémate en casa La vida loca, partiendo roca, te impone nuevas reglas y un tapa boca. No importa lo que opines, sujeta so foca. Grano más de arena, man. playa carioca. Si escojo el sueño, me dan señuelo. Sin calidad de vida, sin un consuelo. En este mar de gente, son el anzuelo. Llora Levanta el vuelo, quémate en casa No sientas miedo, si esto se va al carajo Pues yo procedo, voy a encendiarlo todo, men En este fuego, sé que me excedo Sé que no debo, pero no pido auxilio Me reconcilio, conmigo mismo y con mi alma En el exilio, a mí ya no me engaña Ricardo Y tampoco Emilio, yo con la TLM. No tengo idilio, nada se pausa. El tiempo arrasa. Si hoy estás luchando y mañana descansas, no creas que seguiré el juego falso de esperanza. Todo se pasa, me, en en casa. que en casa, en casa. que en casa, en casa, que en casa, en casa, quémate en casa, me, en casa, me en casa, todo, en casa, Que maten mate en casa. bajas. La risa de Asgard. Que mata en casa, man. Que Que mata en casa.